Ya vámonos con Génesis Ah Génesis está aquí Génesis Tú que eres un cibernauta Recientemente eh, Romeo Santos eh, Rompió todos los récords Y su historia Que ningún urbano lo va a hacer hasta ahora Ningún urbano Dominicano Y dominicano latino No latino tampoco Ningún urbano latino Más de 80 mil personas en el live, Life No entonces, dentro de esos planes, que es una estrategia, que la gente cree que eso fue, que, que a Romeo, ah, mira, vamos a hacer, no, señores, eso es un plan. Es, según tengo datos, fue eso, eso estaba planeado hace dos años. Claro, no, eso viene con el plan de los videos de los bachateros. Sí. Y ahorita estaba hablando con Elvis Martínez, que no me quiso dar ningún tipo de datos, porque se sabe que son contratos que tienen estos artistas bachateros uh -huh. con la disquera de, de Romeo Santos y son estrategias. Uh -huh. Yo te garantizo ahí que ahí va a estar presente, por ejemplo, en el concierto de aquí, que va. ¿Qué va? En San Francisco de Macorís, porque allá hay unos jeres y azarosos, azarosos. Uno oso azaroso. Uno clipba. Que deben tiene. de ubicarse. Usted cree que haciéndole daño a esta empresa, ah, usted se está ganando la gloria. No, usted se está haciendo daño a usted. Miren lo que acabamos de hacer. Porque no, va, porque va a perder a la credibilidad cuando. cuando si sí, no, la verdad. ya hablando mentiras, señores, la comunicación y lo que tienen páginas. ...tienen que tener en cuenta... ...que usted no puede estar hablando por un burro. ...ah, que di que esta empresa se estaba poniendo no, ...al no, concierto no. de que... De, de que sí. ...no se iba a hacer aquí el concierto de y, Romeo... Y, por, ...por oposición de esta empresa... Y la Señor, persona, ¿y ...¿qué es esto? Yo cuando entré a la publicación, porque me la enviaron... ...no solo porque me la enviaron a mí varias personas... ...preguntándome... ...cuando llevo la información, usted tiene que darse cuenta... ...a usted mismo que la manera que él desarrolla... ...la supuesta razón, no tiene lógica... ...porque la supuesta razón que dice... ...según ese portal... Es que tiene problemas con empresa, porque tienen problemas ambas empresas y por eso no se va a hacer. O sea, no fue que se impidió ni nada de eso. Entonces, cuando tú analizas eso, tú dices, no hay lógica. O sea, no hay lógica en el argumento. Por eso yo le digo, eso es un clickbait. Un clickbait es cuando usted hace un título que llama la atención para que la gente entre a su página y así consiga más visitas. Cuando vimos, eso, cuando vimos eso, lo que hicimos fue que tratamos de comunicarnos con personas del entorno de Romeo Santos, personas que, que son amigas de nosotros eh, y personas que son cercanos a Romeo Santos y hasta de la misma empresa, de que ellos dicen que supuestamente de Lenor, eh, y ellos tienen diferencias, algo totalmente falso. Y según nos informaron, eh, no se ha sacado ninguna... No se ha eh, anunciado ninguna ciudad. Hay un listado que lo vamos a, a, a decir al final de este comentario, de las posibles ciudades que Romón estará. Ese listado me lo enviaron desde la capital, de las posibles ciudades. Hay dos ciudades, existen dos, eh, eh, por favor que me quiten la imagen, que existen dos ciudades que aún no se han confirmado. Pero hay, hay 13 ciudades que sí sea, que se. San Francisco que está San Francisco está en la, en la lista. De la, de la primera. De la, primera, la sí. número dos. Mira. En la lista que lo enviaron está en la número dos. Para que se tenga algo claro: Telemicro y esa empresa está encargado de armar la plataforma de los conciertos. ¿Sabe? Como, así como publicó un periodista un, un comunicado, ese comunicado es totalmente cierto. Es así que Telemicro va a promocionar y va a facilitar lo que es la plataforma. Ahora, la escogencia de las ciudades, según me informó una persona cercana a Romeo, me informó que la eligió solamente Romeo Santos. O sea, no le elige la empresa. No es Telemicro ni nada de él que le elige. Quien le elige es el, el mismo artista que siente que esas ciudades son identificadas por él, tal como pasó en Baní. Por ejemplo, mira, eh, exacto, en Baní es. ¿Te acuerdas un... cuando pasó sí, lo de Baní? Sí, sí. Mira, así mismo y, y va y no a ser. No solamente eso, mira, San Francisco de Macorís es una de las primeras ciudades que yo sé que él, si es así como tú estás planteando, mm. va a elegir porque lo unen lazos. Por ejemplo, sí, con, Eso con me dijo la persona, persona que le dio cercana. E inmenso y que son amigos personales, como lo es Franklin Romero. Sí, eso me dijo la el persona acer... Franklin Romero, que, que en su momento comprimió Latimus se fue que lo apoyó. E incluso, voy a decir algo aquí uh -huh. en público, que lo he dicho en privado. Cuando llegó el grupo Aventura, Franklin Romero eh, eh, trabajaba con nosotros en ese momento, Zuleika Vargas, uh -huh. quien es eh, eh, hija de, de nuestro eh, amigo, ido hace tiempo, don Antonio Vargas presidente fundador de los inicios de Telenor. este grupo Telenor. Y recuerdo yo, frente a una empresa de pizzería, en la salida de la capital, que ella andaba en la jipeta del papá, una pasfán de verde, con el grupo, con los cuatro, cuando eran aventuras, y me dice, Roberto, hay que llevarlo eh, eh, al programa. Cuando es el toque de queda, estaba comenzando y estaba, ya tú sabes, el toque de queda acabando, como está ahora el toque de mediodía. Uh -huh. que el programa más visto ahora mismo aquí en Telenor. Y le digo yo, no, cuando yo me dio, que en Paz Descanse eh, uh -huh. se llamaba ay, el Sejú o Dalis, que trabajaba con Franklin Romero, que tenía la ceja cejas eh, pronunciadas, le decían eh, eh, eh, el Sejú por, por la ceja, yo le decía así, que también murió a destiempo. Andaba promocionando con los CD, cuando se usaba un CD, eh, eh, el disco de aventura. Yo, me da uno a mí y me dice, y yo digo... ¿Este grupito para dónde va? A le gusta botar el dinero. O sea, yo quiero al sí, Grupo Aventura en su momento. Moraleja. Por eso que mucha gente aquí ven que cuando uno trae artistas que nunca han ido a un... Aquí han venido sí. artistas a cantar, que se han olvidado la letra. Sí. La Pero... letra de sus propias canciones, por los nervios, porque no están preparados. Y aquí le damos la oportunidad, precisamente por esa experiencia, de que tú no sabes hasta dónde va a llegar un artista y quién va a ser el próximo... Eh, eh, eh, Romeo Santos y por ello, por ejemplo a Don Miguelo, ese mal agradecido aquí se le dio un apoyo 100% te digo porque a raíz de eso de aventura en ese momento nosotros traímos a todos los artistas de género urbano locales de San Francisco de Macorís han pasado por acá. entonces, bueno, ¿qué quiero dejar dicho con esto que hay un lazo muy estrecho de Romeo Santos con San Francisco de Macorís es imposible que él deje esta ciudad. Dos, esta empresa es una empresa que ha apoyado a través de estos espacios, como el toque de queda, al talento local en un mil por mil. Entonces, creo que pero esa barra basada tanto de, pero que el de, de, pueblo de, entera, de la página eh, que lo hizo y uh -huh. otro periodista. Sí. No se reserve el nombre porque aquí no estamos para No, no estamos voy a dar fama a nadie. Por un periodista aquí uh -huh. que escribió, como que si dejan que San Francisco no no no no no, no no no no no no nadie voy a... no no no eso es imposible primero vuelvo y, vuelvo y repito que eso tengo fuentes se lo digo tengo fuentes eh, que fiables, me fiables muy cercanas Romeo le digo muy cercana de la, la, la, del equipo de, frío, de, de trabajo estamos frío estamos qué dice que nadie eligió las ciudades solamente Romeo eligió las ciudades entonces cuáles fueron las ciudades que posiblemente, esto no es algo confirmado Esto es lo que posiblemente En Santo Domingo Entre los medios de comunicaciones Se han, se han pasado Y me dijeron, mira Génesis Estas son las ciudades posiblemente Faltan dos Que todavía no sé si, no sé si Permiso o no sé qué Pero faltan dos todavía Pero las ciudades que están posiblemente La número uno es Santiago La número dos es San Francisco de Macorís Número tres es Gran Santo Domingo Número cuatro es La Vega la Romana, Santo Domingo Este, Nagua, Bonao, Pedernales, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Baní y ajá, Baní, y la otra que todavía no, no se han confirmado. Esa es una lista que posiblemente, alguien me dijo de la gente del Mañanero, que dije que, que tiene la misma lista, dicen como que ya se sabe que esa pero que se sigue diciendo que es posible. O sea, que no no se ha anunciado ninguna. ¿Cómo se va a anunciar? Para que usted tenga claro que nadie sabe cuál va a ser la ciudad. Se va a anunciar dos días antes... Eso, eso es, antes es, del concierto. Esto es en primicia, para que la gente esté claro. Ya. ¿Cómo se va a anunciar dos días antes del concierto de Romeo? Se dirá, vamos para La Vega, vamos para San Francisco, vamos para Santiago. Dos días antes... Del concierto se va a Hay anunciando. que mencionar que esta empresa, Telenor, y este medio, el toque de mediodía, tendremos la cobertura total. Vamos a estar cubriendo todos los conciertos de Romeo Sando. Para que anoten ahí. ¿eh? Sí. El flaco posiblemente irá a algunos. Y, y así que sí. no crean en, en páginas sí. que están dando... Esas páginas que ustedes ven, totalmente de falso. seguir porque lamentablemente no tienen credibilidad. Cuando publican esto, pues, pues, simplemente buscar... Eh, titulares. Vamos a un corte, luego del corte seguimos con la noticia, con el contenido. Eh, tenemos lo de Compare Food, ahí vamos a, con un poquito de Compare Food, señor director, para seguir con el desarrollo hoy jueves, preámbulo del fin de semana, en este El Toque del Mediodía.